Bienvenidos a un nuevo episodio de Yuna y Rono Yo soy Yuna Y yo soy Rono Y hoy les vamos a presentar la lista de los mejores openings del anime Según mi opinión No, según la mía era No, es mi opinión No, la mía Es la mía La mía La mía La mía, ¿La mía? Que no, la mía Que la mía La mía ah. ¿Sabe qué? Ya tengo la solución para arreglar esto ¿Cuál? Un duelo de bronce ¿Qué sucede? Prepárate, Rono, porque llegó la hora del duelo Te metiste con mis openings, ahora te daré una lección Bueno, aunque tengas trucos, no tengo miedo Empezaré este duelo con mi opening favorito de la infancia El de box ¡En la batalla! Cuídate, Yuna, nunca antes habías peleado así. <risas> Activo mi opening, After Dark de Bleach. Este es el opening de mi saga favorita de Bleach y nunca me falla. Ataca con tu poderoso Bonsai. Vamos, Yuna, tú puedes lograrlo. Te he jugado para ser una principiante, Yuna. Pero, ¿cómo enfrentarás esto? El opening de Monster Rancher, pero ese opening tiene muy poco poder de ataque. Pero añadiéndole mi carta de magia, la nostalgia de la infancia, multiplicará el ataque de mi monstruo por tres. Soy el mejor jugador, tengo que salvar este lugar del maligno morgue. Monstruos cibernéticos. Ron es bueno porque conoce cada uno de sus openings. Oh, el opening de Dragon Ball todavía no me sirve para derrotarlo en este duelo. Pondré Hit and USA en modo de defensa. Resiste, Yuna. Viri me confieste de que no puedo decepcionar. Y mi fe me recompensa con Brave de Gintama. Let's go out open my mind. Let's do a sweet dream, on this side. <risa> esto terminará más rápido de lo que crees. Convoco al opening again de Full Metal Alchemist. <risa> Este juego sobre poder. ¿No lo entiendes, tonta? La fe es para los débiles. ¿Y cómo harás para vencerme si además convoco el primer opening de Samurai X? No me rendiré. Billy cuenta conmigo. Oh, una carta mágica. Es... HISTORY de Yuri On Ice y te congelo por tres turnos we'll turn yes, we Ha! Qué desesperada De nada te sirve atrasar tu derrota Igual, vas a perder Oh, no sé qué hacer Este montón de openings son un perolazo Maldito Bibi ¿Cómo usarlas para pelear contra un experto como Rono? Para alguien que tiene fe, te rindes fácilmente, Yuna. Escucha, a veces los openings son como pachas. Te tomas un par y te pones feliz. Ah, como la pacha del milenio. ¡Exacto! Cada opening ayuda a formar una identidad. ¡Pégale un beso a esa pacha! ¿Pacha? Voy a tomar un poco para pensar en una estrategia. ¿Qué? ¿Otra pieza de los openings de Dragon Ball? El duelo de opening solo tiene un opening invencible. Ricardo Silva, el prohibido. Lo puedes invocar sacando los cuatro openings de Dragon Ball. Y eso Yo. es algo que hasta este momento nadie ha podido lograr. Ahora atacaré con mi opening WhatsApp People de Dead Note, ya que este no está bajo los efectos de tu carta de hechizo. El opening de Yuru Yuri Podría atacar con esta carta Pero no podré hacer nada si sus openings se liberan de mi hechizo Mi siguiente carta será la definitiva Y es el primer opening de One Piece. En el siguiente turno podré atacar con mis tres openings y no podrás hacer nada. Dime, Juna, ¿cómo está tu fe ahora? Tienes razón, Rono. Mi única manera de ganar esto es ensamblando los openings de Dragon Ball. Debo confiar en mis openings, como Viri confía en mí. Saca tu última carta, Gina. Nunca fuiste una amenaza para mí. El deck de Viri no tiene openings patéticos. Pero lo que sí tiene es el famoso Ricardo Silva y sus openings de Dragon Ball. He reunido mis cuatro openings de Dragon Ball favoritos, más la cabeza de Ricardo Silva. Ah, ¡Imposible! Pero si ni el mismísimo Ricardo Milo había podido convocarlo. ¡Estás acabado, Rolo! El Ayuwoki no. El Sol Es Ricardo Silva Es el peor no. El cielo resplandece a mi alrededor Y Rono, aprenderás a disfrutar de los buenos openings. Yuna ha ganado el vuelo. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Y si es así, no olviden darle like, suscribirse, activar la campanita porque eso nos ayuda mucho. Y si lo hacen, no los enviaremos al Reino de las Sombras. Y nos vemos el próximo viernes con el final de la temporada de Yuna y Rono. Sayonara. Sayonara.